Ahora hay una persona distinta. Una, una vamos con el balón, llegamos al primer cono y pasamos. ¿Dónde están ellos? Me cambias el lado, ¿vale? El y vas vale. allá. Este ¿Te juego, eh, no? este ejercicio ya <ríe> es un poco más real, porque en un partido vamos a pasar siempre hacia atrás. Antes estábamos pasando algunas veces hacia En Este ejercicio vamos a pasar siempre hacia atrás. ¿vale? Lo que es importante, los los pases siempre la cadera. ¿Vale? Y el receptor siempre con las manos fuera. ¿Y hablando? Y pidiéndola. Yo no puedo pedir el balón con las manos así o enjas. ¿Vale? Tengo que pasar el balón delante y al pecho para que mi compañera con las manos delante pueda coger. Eso es un poco más complicado ahora porque estamos en movimiento. Pero bueno, no pasa nada. Venga, a ver qué tal. Va. ¡Bien!